Igual que cuando una persona pierde la memoria, pierde también el futuro y sus órganos vitales eh, empiezan a fallar. Hoy en nuestro país se recupera la memoria para recuperar el futuro y que los órganos vitales de nuestra democracia funcionen correctamente. Se quiso construir un país si los demócratas, que dieron los mejores años de su vida luchando por la libertad, ...y que por ello fueron encarcelados, torturadas, asesinados o enviadas al exilio. Nunca más un país sin memoria, porque sin memoria lo que no vamos a tener es futuro. Esta ley llega muy tarde, 45 años tarde, después de la recuperación de la democracia... ...pero es mejor llegar tarde que nunca. Y vuelvo a pedir perdón desde mi grupo a las víctimas que murieron sin ver que el Estado reparaba su dignidad. Pido perdón también a las familias de las víctimas que se han visto en demasiadas ocasiones que el honor de sus seres queridos no era reparado por el Estado y hoy siento, la verdad, tengo que lamentar eh, que las señorías del PP y de Vox eh, me da vergüenza de, de lo que representan hoy sus partidos. Eh, sería una fantástica oportunidad, de verdad, ahora mismo para que se alejaran de la dictadura y de sus crímenes, pero su voto anunciado en contra pues, los vuelve a situar como herederos ideológicos eh, del periodo más doloroso de la historia de nuestro país. Y la diferencia entre ustedes y la derecha, lo he dicho muchas veces, la derecha europea, es que la derecha europea es democrática de origen y ustedes pues eh, no dejan de ser unos partidos eh, fundados por un ministro fran franquista. Y ustedes, señores de Ciudadanos, eh, de verdad no busquen excusas para no aprobar esta ley. Lo de hoy ha sido realmente eh, vergonzoso y una falta de respeto a las víctimas pregúntese usted por qué está hablando de víctimas de primera y de segunda. Y cuando quiera responder le voy a decir eh, que hay una diferencia y es la impunidad de crímenes que no han tenido reparación, que no han tenido investigación y de otros que sí lo han tenido. Y hoy, en el día que estamos, también está, están ustedes hablando de víctimas de primera y de segunda cuando hablamos de cuando son asesinados hombres blancos o hombres o mujeres eh, negras. Esta democracia... Eh, de la que gozamos en nuestro país, se la debemos, y lo quiero decir pues a toda la familia eh, eh, de las víctimas que hace 20 años empezaron a salir a la calle a pedir justicia, memoria, reparación para sus familiares. También hay que agradecérsela al conjunto de la sociedad civil y, en especial, a los, movi a los movimientos memorialistas por esta labor propositiva que han realizado durante tantos años y también aquí para mejorar este proyecto eh, eh, de ley y con todo su impulso para que sea una, una realidad. Y además también se la debemos, y lo quiero decir, a Blas Infante, a García Lorca, a José Manuel García Caparrón, a Enrique Ruano, a las 13 rosa a la que tengo el honor de llevar el nombre de, de una de ellas, a las personas de la desbandad que huyeron de Málaga Almería, por esas carreteras bombardeadas por tierra, mar y aire, a los jóvenes del caso Almería a Cayetano Bolívar, que hoy es el, el, el aniversario de su asesinato, a Julián Grimao y a Víctor Díaz Cardier, a Arturo Ruiz, a las aceituneras del municipio sevillano de San Juan de la Farache, Josefa Romero, María Riaza, Guadalupe Sánchez, Rosario González, Victoria Quintanilla, Leonisa Paradero, Gavina Isabel Porro, Francisca Porro y Serafina Vela, cuyo delito fue defender a los jornaleros del campo andaluz. Y también a Manuel Sánchez, último alcalde republicano de Córdoba, que fue fusilado junto con otros 19 concejales y 60 funcionarios tras el golpe de Estado. A todos ellos y a todas ellas, y a todos ellos y todas ellas que no me caben en esta intervención, gracias por vuestra defensa de la democracia. Y si hoy estamos aquí, es gracias a vuestra lucha por la libertad, orgullo, honor, memoria y futuro. Muchas gracias.